Esté, hey, esté, llega llegate, manito, que esto está, esto está como en, se va a perder, está <risas> de bueno. ¡Ya te caigo, ya te caigo, mano, ya te caigo! Vivo una vida agotada y tengo tiempo que no salga. Quiero seguir bloqueando Yo estoy bien loco, ya no veo nada, estoy bien loco, no llamen a mi amada, estoy bien loco, quiero seguir tomando, estoy bien loco, quiero seguir bloqueando, quiero seguir bloqueando, quiero seguir bloqueando, quiero seguir bloqueando, quiero seguir bloqueando, estoy bien loco, coco, estoy bien loco, coco tomando Estoy bien loco, coco co co tomando Estoy bien loco, coco co co tomando Vivo una vida agotada y tengo tiempo que no salgo Y me llamaron mis panas y que ir a beber Mi mujer escuchó la llamada y hoy me dijo que no salgo Pero espero que se duerma porque voy a esa bebé Voy a esa bebé Voy a esa bebé Voy a Voy a esa bebé Oye oh esa bebé, oye oh esa bebé, oye oh esa bebé eh, eh, eh.